Un día de alegría, primero un reconocimiento a todas las mujeres en este día tan especial y la alegría del reencuentro, de la presencia, de toda esta producción y esta tecnología. Sinceramente, en una provincia como la nuestra, esto es una cuestión central, es una cuestión de trabajo, de inversiones y de vanguardia, vanguardia que realmente todos los días y en base al esfuerzo de muchos trabajadores, de muchos empresarios de muchos productores, hacen posible que hoy Santa Fe esté donde esté realmente el desafío de acompañar, el desafío de estar presente en este tipo de muestras, el desafío de estar en las empresas en las fábricas y en cada uno de los esfuerzos que, que hacen día a día agradecer la presencia de todos, realmente estamos con todos nuestros programas estamos con todos nuestros Esquemas de apoyo, de acompañamiento, de financiamiento, con todos los programas que tienen que ver con la ruralidad, que tienen que ver con las capacitaciones, que tienen que ver con los oficios, que día a día están demandando nuestras empresas. Agradecida porque me hayan invitado hoy en un día tan especial. Eh, creo que en el sector, no, no creo, estoy convencida que en el sector cada vez van a haber más mujeres. Hay muchas mujeres en muchos puestos que eran impensados hace poco tiempo, eh, hay, que, hay mujeres soldando, hay mujeres eh, en la planta, caminando la planta todo el día, lugares impensados de las mujeres que fueron ocupando y no por esta situación de, de rebeldía, ni mucho menos, yo creo que tiene que ver, hay que promover a la mujer en cuanto a sus capacidades y que tenga las mismas posibilidades y oportunidades que todos. Porque en realidad creo que todos tenemos que tener las mismas posibilidades siendo que lo más importante es tener la capacidad para ocupar un determinado puesto en cuanto a lo laboral. Eh, agradezco esta invitación porque creo que, que por ahí enfocarnos en la mujer eh, y, y, y en la parte laboral de la mujer que, que hoy está ocupando lugares, como les decía antes, en lo que es la maquinaria agrícola, totalmente impensados y que la verdad que... Eh, hasta los hombres, compañeros de trabajo de, de, de estas mujeres que están ingresando en puestos que antes no, no había mujeres, dicen el cambio, hablan del cambio, del ambiente laboral y de todo lo que suma la mujer. Eh, estamos en una ciudad muy chiquita, ERCA está en una ciudad muy chiquita, la responsabilidad social es muy grande y creo que las empresas de maquinaria agrícola se caracterizan por eso y por eso Omar creo que entiende tanto de esto y, y nos acompaña tanto. Nos importa mucho la gente que trabaja con nosotros, nos importa que ellos estén bien, porque si ellos están bien, estamos todos bien, podemos salir a satisfacer al cliente y podemos salir a, a, a mostrar un buen producto que creo que es lo que, lo que siempre intentamos hacer.